He sí, venido de noche. Sí, de día. Me encanta, Flor. Claro, lo me encanta que le pidas perdón a los, los objetos. ¿Perdón? Dije. me, me pides perdón? Dios, ¿qué Dios que... Todo che, todo mía. que... Para niños. Este... Un agujero. Bueno. Por ejemplo, eso de noche yo no lo, nunca lo he visto. No, tampoco. No sé. Eh, bueno, vamos a.. Vamos a ver. <risa> ¿A dónde vamos, no? A la aventura. Vamos a y a la derecha. A ver, la cosa es como, como el otro día. Desde que yo sienta algo, mm -hmm. ok, me sigue. ¿Me <risa> esperas que entra de mí por cerraje? Mm, vale ok. A ver. Tengo que decir que la casa da muy mal rollo. Oh. Bueno, la casa, el hotel, más bien. Sí. Porque claro, si ves esta parte nada más parece una casa. Pero luego entra, claro, pues eh, entra dentro y es mucho más grande, vale, y es un hotel. Vale. ¿Qué hago yo primero? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cielo, ¿Yo? No, no sé, lo voy a insular, pero no sé, pero sé. No, voy. No, me asusté con una tontería y se vas a de ¿Qué? Con eso. Yo también antes me asusté, yo antes me asusté también con eso, pero... Ah, vale. Con lo de la ventana que se mueve. ¡Están lo Con lo de la ventana que se mueve. Chío. La verdad es como una especie de cortina, ¿no? Sí, como cortada, sí. Mira, Mira, te lo vas a creer, ¿no? Sí, sí, ¿no? Yo sí, te creo. Chío. Lo voy se asustó, chicos, pero está bueno. Me grabaste la cara. Puede ser. ¿Sí? Chío. ¿Por dónde vamos? ¿Por aquí? Por aquí va. Dios, qué susto. <risa> ven, ven, flo. Vamos por ahí. Dios, qué susto. Espérate, espérate. ¿Voy a aprender por si acaso? Sí, no, mira, ve. Qué susto. Vale, estaba así, estaba así. Fua. Sí, porque por lo que nos pasó con.. Sí, bueno, se me bueno. Esta es la barra. Aquí chicos, ¿Tú? pues bueno. Eh, oh. Esta es la barra, el mostrador. La entrada. Y ahí eh, no sé, era donde tenía la llave. Se si me sale la, la palabra. No sé, estoy más nervioso que... De, de lo normal, no sé si es por el rollo este, no sé, este punto ese, pero me encuentro nervioso bastante. ¿Sigo ¿Vamos, a sí, vamos, seguimos. ¿Sigo? Vamos, vamos a ver, vamos a ver primero, ¿vale? cualquier dato importante, cosa extraña. Esta es la parte como principal. Como ¿Qué hacemos? ¿Subimos a esta bueno, casa o como ven, dos, una casa un hotel. Dios no sudas porque es súper fino el bloque. ¿eh? Sí. No yo por ahí Mira, está cerrado ¿Qué? ¿Eh? Sí, pero cer... no. A ver Esa puerta estaba abierta antes no, Sí, no. que por aquí es el huequito no, no. Hostia ¿Está, está? ¿Está cerrado? de cojones, ¿no? Está cerrado ¿Hola? ¿Qué coño, tío? Te tengo... Cuidado ¿no? Si sí, la puerta está cerrada por algo, Exacto. No te subas ahí porque. Sí, eso es muy fino, ¿eh? Ah, no sé, tío. A ¿Eh? ver. No sé, tío. Ya no. Sí, por aquí. Ten cuidado con eso, mira. Con esa. que es muy fino, eso. No, no veías por ahí. No Vamos, no, no seguimos. Esta escalera ¿Qué hacemos? ¿Aquí va? En Esto es como otra salida, supuestamente, ¿no? De emergencia, ¿será o algo? Tiene como pinta como... No sé, tío. Vamos a la casa, ¿verdad? Y esto es como una especie de patio Tenemos la rampa ahí No sé, tío Esto aquí dentro, no sé lo que hacer ¡Juman! no me lo pobre. creer ¿Qué dice, tío? Bienvenido de nuevo. Que le estaba sí. esperando, algo de eso. Eh... ¿Cómo sabes que, que Que íbamos a venir? Exacto. Soy qué? Y que. a Sony que se vaya a la mierda, ¿vale? De parte de todos nosotros. Hay que hablarle bien, tío. Esta yo el primero. Aléjate, ¿vale? Mira, este, te quieto. Tío, ¿por qué corre así, tío? Yo qué sé, parece un meme de Naruto. Sí, sí, sí. No me lo puedo creer, tío. ¿A dónde se fue, tío? Ya es que no, yo. Cuidado, ¿eh? Pero ahora la, la pregunta es, ¿a todos los sitios que vayamos ahí? Basta este hombre. ¿Todos los objetos, exacto? Basta, ¿basta este, este este tío por aquí o qué? No Me lo puedo creer, tío. yo... A ver, chicos, Fíjate. la cosa es que él está buscando también, pues, ese no sé, objeto. Que no sé si será una vela o otra cosa. No tengo ni idea. Tío. Ya sabes dónde se metió este hombre, tío? No. Vamos ahí a ver si... Es que, tío, no sé... No, eso era mío ¿Estás por aquí, amigo? No, acá te escuchan, ¿no? ¿Estás por aquí? No estás? Sí, creo que sí Eso es donde la ventana, ¿no? Está ahí, está ahí, está ahí, detrás del palo Está ahí, detrás de la columna Creo que sí ¡Hostia, ¡Oh, lo ve! Mira, mira lo que estamos aquí cuidadito conmigo, eh ¡Mira! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué haces, tío? ¿El qué, eh? Está buscando el objeto, el objeto. tío no, no no, no, no, si está en no, mujer también, lo mismo Escúchame, quiero hablar contigo un momento, ¿vale? Yo si Sonic par... consigue el cartucho Toda tu familia va a morir, tío Tú tienes familia, ¿no? ¿Tienes familia, sí o no? Yo soy el discípulo de Sonic Vale, ya, vale, serás el discípulo de Sonic Pero tienes familia Sonic es mi amor Él me ha creado <risa> A lo mejor tienes cerebro en ¿ah, ¡Ey! Tranquilo ¡Que no! Estamos buscándolo, tío ¡Que no! ¡Joder! ¡Cuidado, mierda! Tío, Me pero ¿dónde calma, vas, calma. tío? Vamos Vamos a seguirle Que como lo encuentre, se lo lleva, tío Vamos No, tío Tío No, se metió por aquí, ¿no, creo ¿O por aquí? No sé, tío, no, no sé pero Vamos, ¿Vamos por, aquí? A por aquí A ver si está el ¿Es ese o lo que sea no, Cuidado, no estoy esto cuidado. Sí, cuidado ¿Y ese tío lo no habrá mirado aquí ya? ¿Eh? No. Cuidado, tío Sí, esta habitación no dónde estás amigo sabes lo que pasa que le da pena por una parte porque no eh, obviamente tiene que estar controlado por, por sí, el punto ese que él no tiene culpa Pero, sí, tampoco le podemos hacer daño porque claro yo es lo que te digo creo que tiene eh, está poseído coño está controlado por él o no sé qué coño y claro hacer hacerle daño a una persona que no que tiene está haciendo esto sin sin saberlo porque joder tío no, no, no, no te enteras nada, ¿sabes? Hay que... No sé, tío. Pero claro, hay que tener mucho cuidado, ¿sabes? Vete a saber dónde está, tío. ¡Hostia! ¡No! ¡Qué coño! A ver, estamos a ahora. Está? ¿Qué quieres? El objeto. El objeto no lo tenemos. Aléjate, eh. No lo tenemos el objeto, tío. Que no lo estamos buscando, acabamos de, de, de llegar. Que no tenemos el objeto, tío. Que acabamos de llegar. Tengo que encontrarlo para el señor. Se va a pegar un poco no. ahí. Ten cuidado, te vas a dar, eh. En la cabeza. Es muy alto. ¿Eh? Ay. te quieto. Vamos a seguirlo, vamos a seguirlo. Vamos a seguirlo. Se va, se va, se va. ¿Qué coño? ¿Qué tienes en la espalda? Saca la mano, a ver Saca la mano, ¿verdad? ¿Tienes armas o algo? Saca la mano ¿Eh? Mira, me estás enfadando, ¿eh? ¿Qué hace, tío? ¿Qué coño, tío? ¿Eh? ¡Estás aquí ¡Está aquí escondido! ¿Qué tienes en la espalda? Venga, saca la mano. ¿Esto es lo normal? Cuéntame. No tengo, no tengo nada. No sé dónde está, tío.